Actor y bailarín estadounidense, estrella indiscutible del musical de Hollywood en su época de oro, los años 30. Su madre lo matriculó en una escuela de baile a los cuatro años de edad. Con la intención de acompañar a su hermana mayor, Adele, con quien formaría pareja desde su debut en 1915 y durante toda la década siguiente. Alcanzó grandes éxitos con Adele en comedias musicales de Broadway como On The Top. En 1932 Adele decidió abandonar el mundo del espectáculo para casarse con un Lord Inglés. Fred Astaire se trasladó a Hollywood con intención de afianzar su carrera como bailarín. Al año siguiente participó junto a Ginny Rogers en Volando a Río. Película con la cual ambos obtuvieron un clamoroso éxito y que motivó que volvieran a actuar juntos en numerosas ocasiones hasta convertirse en una de las parejas míticas de la historia del cine. Fred y bailó posteriormente junto a Eleanor Powell, Rita Hayworth, Judy Garland, Tip Charis y Audrey Hepburn llegando a protagonizar 31 musicales en sus 25 años de carrera y convirtiéndose en obligada referencia del género. En 1949 la Academia lo galardonó con un premio especial a su trayectoria artística. Retirado oficialmente desde el año 1971, siguió apareciendo de manera esporádica en películas y en series de televisión. Fred Aster contrajo matrimonio en 1933 con Phyllis Levina Stone Potter, de la que tuvo dos hijos. Fred Jr. y Ava, enviudó en 1954, y se casó posteriormente con Robin Smith, que sería su esposa hasta la muerte del bailarín. Son famosas algunas anécdotas relacionadas con su trayectoria. Se cuenta que en la década de 1940 sus piernas estuvieron aseguradas en un millón de dólares y que, tras su primer casting para el cine, el evaluador anotó No sabe actuar, no sabe cantar, un poco calvo, sabe bailar un poco